Bienvenidos a este tutorial, hoy vas a aprender a cómo evitar datos duplicados de entrada en un dataset. Vamos a comenzar a limpiar eh, pues, antes de procesar pues, nuestros datos y comenzar a el, el análisis como tal de nuestros datos. En este caso tengo tres vectores, eh, un tipo de encuesta, que digo los salarios de unas familias, eh, eh, el tipo de auto que maneja una familia, y los integrantes de una familia, ok. En este caso, voy a, a poner estos vectores y vamos a ver que en este caso, en el vector familia, se repite pues 10.000, también 20.000 y 50.000 en lo que es salario, se repite lujoso, normal y trabajo, y <coughs> también el, el, la cantidad de integrantes. Vamos a construir un data frame eh, para este caso, eh, vamos a hacerlo. Eh, a conformar una familia vamos a decir eh, pues data frame vamos a hacerlo así vamos a, a traer los salarios vamos a traer eh, los autos el tipo de auto que se maneja y vamos a traer los integrantes listo en este caso construimos nuestro data frame tenemos seis registros con tres variables y podemos ver que en este caso la fila número 1 se repite con la fila número 4 por cual maneja eh, 10.000 en salario, eh, un tipo de auto lujoso y tiene un integrante eh, pues de 4 entonces en este caso nosotros tenemos un data frame pequeño, cuando vamos a tener un data frame grande, cómo identificar, no lo podemos identificar pues uno por uno, no lo vamos a hacer porque pues nos quedaría un arduo trabajo por hacer entonces para hacer esto primero digamos pues no eh, quiero los datos únicos, ¿cierto? Pues no quiero esa, esa repetidera porque pues ya sé cuáles son los datos y necesito solamente los datos únicos de un, de un solo registro. Entonces, de la forma que, como lo estamos pensando, la forma para hacerlo es hacerlo y decir familia única. En este caso, si hacemos familia única, vamos a hacerlo con un procedimiento que se llama unique dr y vamos a meter, o a, él recibe un, un, un data frame, en este caso es familia y va a decir familia única, mira que en este caso tengo 5 objetos, o sea 5 registros y 3 variables, en este caso lo único que borró fue el objeto que estaba duplicado porque tenía el mismo salario, el mismo tipo de autos y el, el, el, la cantidad de integrantes la tenía igual por lo cual Digamos, pues sí, eh, entonces eliminé los duplicados, pero, pero por cuál eran esos duplicados, cuáles eran esos duplicados y en qué columnas eh, me estaba dando los duplicados. Entonces lo vamos a hacer con la sentencia duplicate de, de R y vamos a decir duplicados es igual a lo que tiene duplicate, eh, lo que tiene duplicate de la, del dataset <coughs> familia, entonces duplicados va a tener algo que se llama, en este caso voy a, no lo voy a dar en una variable sino que lo voy a mostrar en consola y voy a decir eh, en este me va a devolver si es verdadero o falso y la columna la va a evaluar si es verdadera o falsa y eh, pues cuántos duplicados eh, pues hay entonces eh, tenemos aquí en columna en fila 1 falso, fila 2 falso, fila 3 falso, en la fila 4 que es donde tenemos eh, el, el dato que se repite igual a la fila 1 y me dice que es verdadero y el, en, el, en la columna en la fila 5 en la fila 6 no hay entonces para saber eh, eh, cuál es el dato que se repite está bien estoy sabiendo que hay datos repetidos pero cuál es el dato que se repite podemos hacerlo diciendo eh, pues la familia como tal pues tenemos un método que puede ser el duplicate y vamos a recibir eh, de este lado lo que es la familia y que me imprima todo, todas las columnas como tal. Entonces lo vamos a hacer de esta forma y lo vamos a, a decir duplicados eh, familia. Vamos a asignarle. Entonces lo que dice duplicado familia me dice eh, tengo un solo objeto que se me está duplicando. Esto es para saber qué, qué registros... Está, eh, son, están siendo duplicados en nuestro pues en nuestros datos en este caso tenemos solamente uno que se que se está pues repitiendo duplicando y es eh, el salario 1000 eh, tipo de carro lujoso integrantes 4 ya eh, quedamos con un dataset normal que es el, el, de, el de el de nosotros el que recibimos el de, el de el único es donde eliminamos totalmente los duplicados. Y, y para hacer un filtrado de cuáles son los datos que se están duplicando tenemos el duplicate. En este caso espero que te haya servido el tutorial. Espero que te, te suscribas en este momento para recibir este tipo de videos. Y vamos a estar siguiendo con el curso de R. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo video.